...reducir los accidentes y las víctimas. Una de las denuncias habituales que hacen las asociaciones de conductores es que lo recaudado con esas multas no se destina a la mejora de las carreteras. Otro estudio calcula que las nuestras, las españolas, necesitan 6.600 millones para llegar al aprobado. La paralización de las inversiones durante los años más duros de la crisis ha hecho que muchas estén en mal estado, con dos puntos negros, la iluminación y también los guardarraíles.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 en máximos anuales, en niveles de finales del año 2015, el repunte de los precios del petróleo de estos últimos días ha llegado rápido a las gasolineras. No suele ocurrir lo mismo cuando bajan. Muchas veces, Mario, vosotros solicitáis que parte de ese dinero que se recauda de las multas vaya destinado a la mejora de las infraestructuras, pero no es así. No, no, no es así. Y además, este estudio, que es muy riguroso y muy serio de la Asociación de la Carretera Española de la Carretera, yo creo que se une a. Es un clamor desde hace varios años. Para que se hagan una idea, estamos hablando de que las carreteras españolas tienen un déficit en este momento de 6.600 millones de euros. Lo que aportamos cada año los automovilistas al erario, a la hacienda pública, son más de 25.000 millones de euros. Pero es que además el coste de las víctimas, hay que traducirlo, supone mucho más dinero que la inversión que necesita que se está destinando a las carreteras. Y tengo que dar el último dato mmm, que es luctuoso. Este año eh, las carreteras, solamente de eh, las vías interurbanas, no las de ciudad, eh, han supuesto un incremento del 11% en el número de víctimas. Por tanto, sí está teniendo un efecto negativo la infraestructura, que aquí se quiere atribuir siempre todo, la única culpa exclusiva a los conductores, pero la infraestructura también tiene una gran parte de eh, responsabilidad en esta casa. Mario, una última pregunta. Eh...